Estilocracia Que obviamente este es un canal Dedicado a difundir Y a definir El estilo El estilo en general Pero El estilo Requiere elegancia Y la elegancia Es algo que Bueno es algo tan intangible Pero tan claro como el estilo mismo La elegancia no estriba En lo que usted usa como vestimenta, ni la forma en que usted combina sus prendas de vestir, que sí es importante. Pero eso no es la verdadera elegancia. La verdadera elegancia viene muy de adentro. La verdadera elegancia es el respeto primero para uno mismo y enseguida el respeto hacia los demás. La forma de entenderlos y la forma de manifestar ese entendimiento. La forma de Decir lo que uno piensa, la selección de las palabras y los términos adecuados para decir eso que usted está sintiendo o que está usted pensando. Eso es lo que va a definir la verdadera elegancia. Si queremos ser personas elegantes, en primer lugar tenemos que pensar en nuestra buena educación, y la buena educación es el fundamento del estilo. Tenemos que pensar en nuestra buena educación, para poder hacer las cosas con elegancia y decir las cosas con esa misma elegancia con la que la hemos pensado pero de todos modos habría que reprensionar muy bien en ese concepto de elegancia porque no es un concepto ni fácil, ni sencillo, ni trivial. es un concepto que va muy adentro muy adentro de la formación espiritual y mental de cada quien esto es Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez.